Como colofón de este curso, nos queda decir que el programa Word, a partir de la versión 7, lleva incorporado la operación de citar de forma normalizada muy, y es muy útil para cuando se quiere añadir una sola cita o dos o tres y no necesitamos guardarlas. Un guiño a la cita, la última lección de este curso de la, de la mano de Cortázar. Ya se han acabado los formatos, gestores, filtros y plugin. Y os contamos lo que dice Cortázar sobre la rayuela. Texto largo, por lo tanto sangrado, y en un tipo de letra diferente al nuestro para que se distinga. La rayuela se juega con una piedrecita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes. Una acera, una piedrecita, un zapato y un bello dibujo con tiza preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrecita al cielo, casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas, rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía poco usada, igual que en este curso. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrecita hasta el cielo. Necesitamos ahora decir de dónde hemos sacado este texto. En la opción que nos da para insertar cita en el Word 7, tenemos al lado de otros plugins, pinchamos aquí, insertar cita, y vemos antes que tenemos para elegir en, entre unos pocos estilos de cita. Vamos a elegir primero uno numérico, decimos que insertar cita y agregar una fuente nos aparecen primero para que elijamos el tipo de documento en este caso es un libro y que rellenemos los campos si no nos parecen suficientes podemos decirle que mostrar más campos de todas formas hay un campo que necesitaríamos para esta cita que no está en que es el de la colección. Si ya hemos escrito la cita, la tenemos ya aquí. Tenemos el cursor donde queremos insertar la cita y, como hemos elegido un estilo numérico, como otras veces hemos hecho, nos aparece el número entre corchetes, que es como cita, se, se cita en, el, en este estilo. Y ahora tendría que poner debajo la bibliografía. Bibliografía Insertar bibliografía. El número remite al número con, de, con la referencia en el mismo estilo. Vamos a ver a cambiar a otro estilo no numérico para que veamos cómo quedaría. En este estilo, MLA, se cita en texto entre paréntesis y la cita, eh, de la, la, la referencia de la bibliografía al final. Con esta unidad complementaria... Hemos acabado nuestro curso. Esperamos que os haya gustado y lo hayáis aprovechado. Muchas gracias.